bienvenido al video tutorial de facturación masiva de compras veamos cómo facturar por lotes un grupo completo de albaranes en vez de facturar los albaranes directamente usaremos la opción de facturación masiva de compras vamos a facturar todas las facturas pendientes de diversas fechas, series y proveedores podrá filtrar o seleccionar albaranes a facturar según criterios para agruparlos en una factura o crear una factura para cada albarán Pulse Facturación masiva de compras y elija los criterios de filtrado y tipo de facturación, una factura por cada albarán o agrupados en una. Elija los proveedores a los que facturar, fechas, series y números de albarán. En la lista puede volver a filtrar albaranes y quitar albaranes que no desee facturar todavía. Seleccione los albaranes a facturar. Puede hacer diversos filtrados y selecciones para confeccionar la lista a facturar a su gusto. En el ejemplo se ha seleccionado otro filtro, rango y proveedor. Pulse en «Facturar albaranes seleccionados» y elija la serie «Fecha de las nuevas facturas». Al consultar las facturas creadas, vemos las facturas que hemos creado en el listado con el número que les ha asignado automáticamente. Repetimos el ejemplo pero seleccionando, esta vez, agrupar los albaranes en una sola factura. Seleccionamos filtros o criterios de los albaranes que queremos facturar agrupados. Recordemos que se agruparán aquellos albaranes que cumplan facturándose individualmente los que no puedan ser agrupados con los demás. Seleccionamos los albaranes, la serie y fecha de factura y procedemos a facturarlos. Si vamos al listado de facturas, veremos las nuevas facturas que se han creado con sus albaranes correspondientes. Una vez facturados los albaranes, no pueden ser modificados ni aparecerán de nuevo en la lista de albaranes. De los albaranes pendientes de facturar que nos quedan, puede buscarlos por serie. Facture los albaranes restantes. Gracias por su atención.